Hola a todas, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Susurros del Papel Hoy traigo para enseñaros un haul de compras de Teddy Que ayer estuve con Gema de Kabubi Scratch y con María del canal La Mamá de Ana Y fuimos a tomarnos una Coca-Cola y también estuve con María del Mar de... hoy eso me va a costar mucho, ya se lo dije yo a María del Mar de que tengo pendiente hacer con los papeles que ya me dio que tiene una tienda así eh, eh, tengo pendiente de hacer una manualidad y entonces ayer quedamos y nos tomamos una Coca-Cola es que el canal de ella es súper difícil no soy capaz de hola pero lo dejaré linkado, bueno... Eh, una tienda es así Y ella me dio dos colecciones de papeles Una de password, que es con la que voy a trabajar Y otra de, de planta, de botánica Entonces, bueno, pues me dijo A ver si puedo hacer algo con la cole con, una, con algo de la colección Y entonces pues me anima Y ya lo dije anteriormente Y vamos a hacer una cosita con su colección Bueno, pues estuve con las tres en Teddy y allí, pues encontré cositas que en el otro Teddy no, no había encontrado. Creo que se me acaba de resbalar algo, pero no, no sé lo que. Es. Bien, me María, porque yo no lo encontraba, eh, me compró este sello que vale un euro, que es de Teddy. Y bueno, que toda, creo que ya lo tenéis, pero yo no lo tenía. Y entonces le, ella lo encontró y me dijo: ¿Quieres que te compre uno? Y le dije: Sí. Y, y ella me lo, me lo ha regalado ¿eh? Y también, bueno, y ahora os enseño lo que yo compré en Teddy Esto me lo regaló la mamá de Ana, María Pues mirad, compré esto que esto es el sobrante de hacer la, el centro Cuando hace una lentejuela La perforación que lleva en el centro Bueno, pues esto es el agujerito que sale Entonces vi que lo venían allí Y yo lo uso mucho y me gusta mucho Es muy finito, muy chiquitito Me gusta mucho para las cheques Si te digo, hay veces que las lentejuelas Le vienen grandes para lo que yo quiero meter O para el espacio que tengo Y entonces me gusta meterle esto Y de hecho... Muchas veces en las bolsas de lentejuela vienen y yo aparto la lentejuela y utilizo esto. Valía un euro y compré un paquetillo. También compré un paquetillo de esto, ¿veis? Que trae todo, viene to, a, tornasolado. Este que es entre azul, lila y dorado. Este que es verde y este que es, bueno, entre rosa, malva. Esto lo utilizo, ¿veis? Mira, este lleva el agujerito y mira, lo que suelta, ¿lo veis por aquí? Ahí. mira, se ve. Es esto. Es este. Que también lo venden aparte Bueno, pues yo esto lo utilizo para hacer los pinchos scrapero, ¿Vale? Como base de la, de la cuenta que voy a poner encima Encima y debajo, ¿vale? Y entonces me gustó, valía un euro y, y me cogí este paquete Encontré estas bolas que vienen como craqueladas eh, Traen 15 gramos y me costó un euro Las vi, me gustó y cogí una y tienen el agujero que creo que está bastante apañado Y después de la arandela Estas que yo no la había visto, tampoco las tenía No las había visto porque allí en Melilla no hay Teddy, ¿no? Entonces, pues cuando vengo a Málaga pues Lo que veo lo, y no tengo, pues me lo compro ¿Veis? Están facetadas Y traen 20 gramos Y también un euro Y hay de un montonazo de, de colores Encontré estos angelitos Que... Angelitos... Sí, yo creo que son angelitos, diría Diría yo que son angelitos Sí eh, Vienen de varios colores Es plásticoso vale Tienen 20 gramos, valen un euro Y bueno, pues para colgar para ahora Para las navidades, pues también me gusta Sí, son angelitos Es que digo, a lo mejor son abejitas, pero no Son angelitos Y compré un paquetillo Encontré los cascabeles que os he visto A todas, yo no los tenía el de la estrella y tal, un euro valía. Solamente había un paquete y lo cogí. Porque os lo he visto, os lo he visto a todas, pero yo hasta que no vengo no puedo. Encontré los abecedario este, que también os lo he visto a todas. Yo no tenía y compré un paquetillo. No lo he abierto para ver las vocales que tiene, pero lo abriré y lo veré por si tengo que comprar otro. Porque yo veo aquí mucha consonante y poca vocal. Veo I. Pero, y una O. Pero no lo sé. Lo abriré y lo miraré. Compré, bueno, a 50 céntimos las blondas. 55 céntimos, no, 0,65. 0,65. ¿Vale? Compré estas que trae 12 y me compré pues un paquetillo. ¿Qué más compré? Compré... Ah, encontré este sello, que es el mismo que me ha comprado María, y me lo llevé para regalarlo. Porque hay gente que no tiene Teddy donde vive, o le pilla lejos, o no puede ir. Encontré estas dos pinzas, que yo no las quiero, las compré, de hecho, las voy a quitar. Las compré por las piñas, por los apliques de las piñas. Y bueno, van a hacer ruido, pues lo abriré después. Que son apliques. Y quiero lo aplique las pinzas para atender. Compré este paquetito de regalito. Esto no tiene nada hacerlo, pero trae 16 en verde y en rojo con el lacito en dorado y un brillantito en el medio. Pero lo vi y dije, bueno, me lo voy a llevar y cogí este. Compré estos botones que son helados, valen a un euro, traen 24 y lo hay de todos los colores. Y me gustaron los botones estos de lado Y para el verano, pues, ya los tengo. Son muy majos, ¿eh? También había mariquitas, pero las mariquitas ya ya las tengo. ¿Qué más compré? Pues mirad, después de... Después de andusquear mucho, encontré también estos sellos, que tampoco los tenía, de Navidad. Los vi, me gustaron y los compré. Me gusta el matasello, me gustan las campanas. Aquí hay un matasello, dos matasellos. Y este, bueno, puede pasar por un, por un sello. Me gustaron y los compré. Valía un euro también. Y me traje un paquetillo. No sé si había más, no me di cuenta. Después de buscarlo mucho, encontré las camisetas con el pingüín. El coche con el arbolito. Y a Papá Noel. Son servilletas, ya la habéis visto hasta la saciedad Yo no los tenía Y los vi allí y los cogí También compré esta tela Que es adhesiva, tampoco la tenía Y buscaba la celeste también, pero no la había Entonces, como encontré la rosa, pues dije, pues esta Lámina decorativa para mueble Bueno, pues también Había una nada más, esta, 2,50 euros Y la cogí ¿Qué más eh? compré? Encontré estas perlas tan brillosas Y creo que para ahora, para Navidad, pues también pueden venir bien Y cogí un paquetillo que me costó 1,75 Traen dos paquetes y cada paquete trae 15 gramos Son monas, ¿eh? Encontré estas otras, que tampoco yo las tenía Son con escamita y son redonditas, corazones y como gotitas Y solamente la vi en este color Y cogí un paquetillo y costaba un euro a ver, ¿qué más? Esto yo tenía del año pasado, no quiero la pinza, solamente quiero el gorrioncillo con el con el gorrito, por cierto, no sé si visteis el otro día en el telediario que que no hay pájaros en las ciudades, no hay. Cada vez mueren muchísimo y no nacen. Y piden por favor que en la azotea, ya no en los balcones, que también Pero en la azotea que por favor pongáis recipiente con frutos secos Para que ellos coman y no se mueran y puedan reproducirse Porque vamos muy mal, ¿eh? Sin abejas y sin pájaros Bueno, pues a ver cómo... No es por nada, mis nietos y algunos vuestros hijos Cuando en el año 50 se tendrán que pelear por un vaso de agua para bebé y si no al tiempo, yo no lo veré, pero... Pues compré los gorriones, todo esto, esto viene a raíz de los gorriones. E encontré este arbolito en plateado, me hubiera gustado más que hubieran sido de color natural verde, pero no lo había. Y entonces me compré los plateados. Estos costaban 2,50 y traen 6. Y estos costaban 2,50 y traen 6. ¿Qué malo! Porque a la verdad es que de todas las cosas que veis, bueno, que vosotros ya habéis visto, yo, y ya tenéis... Pues yo no había visto. Compré estas pinzas, que también las tenía del año pasado, gasté muchas. Las pinzas, vuelvo a repetir, no las quiero. Quiero los angelitos, que las despegaré y las usaré. Es de madera y ya están pintados Pues oh, qué más Encontré esto, que es para hacer esta casita. ¿Os acordáis que Tina... Eh, no sé si en el vídeo anterior eh, me regaló esta. Y esta es otra más cuadradita. Esta se puede colgar en el árbol de Navidad. Porque lleva un colgado Y aquí también se le pasa para colgarlo. Pero yo no la voy a colgar. Lo quiero poner en un, eh, sobre la mesa. ¿Veis? Y quedaría así. Supongo que ya también la habréis visto. Vale un euro. Y había una y me la llevé, la casita. Pues... ¿Qué más? Ya la estamos llegando al final Mira, encontré esta cajita Que yo se la había encargado a María Pero María me dijo Pues mira, cómpratela tú Y yo me quedo con la mía, que yo no tengo ninguna Y como las vimos, pues dije, venga, vale Entonces yo me cogí esta Que es bastante grande, vale 3,50 ¿Veis? Hay que decorarla Están con lo natural Y bueno, y me compré esta como siga así, voy a montar una ciudad Compré esto Que es eh, No es adhesivo No Y es como Entre plástico, fieltro, no sé Vale, este Y este otro Valía un euro ¿ves? Estos dos Valía un euro Y trae 2 metros por 50 centímetros, 2 por 50 centímetros, ah, 50 centímetros de cada una, bueno, un euro. ¿Qué más? Eh, ah, mirad, igual que las que os he enseñado, las virutillas, esas rosas que os he enseñado, es que, a ver, voy a quitar esto, las que os he enseñado que he dicho que era el centro de la, esta, el centro de la lentejuelas, pues encontré esta también. Y me gustó y las cogí. Igual, un euro y traen 15 gramos. Cogí estas dos. Y después encontré... Que vosotros lo tenéis hace años. Ya lo llevo yo viendo, pero yo no... En los canales, pero yo no lo tenía. Y compré este guasi tan anchito de color rosa. Y es papel de arroz. Y viene con foil dorado. Compré... Este, que es rosita, y después compré este, que trae motivos marinero, un delfín, peces, ¿veis? Este, en azul y dorado, y este, que es totalmente es más como... Ah, tiene peces también, pero tira en la luna, no sé, trae los planetas. Es distinto a este. Y cogí estos dos. Este también tira más violeta, este, bueno, también tiene como violetillas, pero no sé, son distintos. Y cogí esto. Estos valían a 2.50. Traen 2 metros cada uno. Y yo tenía muchas ganas de tenerlo. Gema me regaló eh, esta. Ella compró un texto que traen 8, creo. Y nos regaló uno a cada una. Son pañuelitos tisu. Que viene Mickey. Y por aquí Mini. Y creo que es más grande, más chico. Son pañuelitos de papel tisu. Eh, a ver. Si sí, puedo sacar uno mira uh -huh. ¿Veis? Así ah, Estas. Son pañuelitos de papel Y desconozco si, si todos traen el mismo dibujo Porque lo estoy mirando ahí el siguiente Y todos son iguales Ella compró un paquetillo Que creo que traía ocho Y nos regaló a cada una de nosotros Nos regaló uno y María me regaló esto que lo enseñó el otro día en uno en un vídeo Que es para leer y cuando lo leéis cogéis el libro por el medio Y esto hace que no tengas que estar con el libro así Sino que con una mano y con la otra pues, no sé, te puede arrascar la nariz o los ojos ¿Veis? Esto se cogería así Esto a ver, se pone aquí. Esto tú ya está abierto. ¿ve? Y se pone así. Y leería, pues lo que quisiera. Levanta, pasa a hoja. Ala, y ahí. Y otra vez. Así. ¿Vale? Y, o también, creo yo. No, qué para eso. Dice ella que también vale para marca página. Pero yo en marca página no me gusta porque lo pierdo. Fijo. Además, vamos. Entonces me gusta más para, para lo que vale, vamos para agarrar el libro eso, así ¿veis? y que la hoja pues no tengamos que estar así sino que con una mano se aguante el libro me parece una idea muy buena de estas cosas que que, que parece una tontería pero que oye que te facilita la vida pues por ahora nada más eh, espero que os hayan gustado os dejaré algunas fotitos de el encuentro de ayer prometimos volvernos a juntar pero bueno no sé si será en breve o ya habrá que dejar pasar unos cuantos días pues nada más eh, espero que os hayan gustado sí, así. Sí. y me queréis dar un like Dale, nada nada. Nada. gracias nos vemos pronto si queréis gracias por estar ahí Gracias por vuestros comentarios y por verme, y hasta la próxima. Cuidarme. ¡Manita Ri! Buscando ideas para fiesta. En YouTube encontré un canal, sus papeles, sus bloqueles y sus compras sagraneles. Intercambio de ganitos, tutoriales bien decitos y la amistad con sus ojos de papel.